Lo primero, por favor, apagar los móviles. Bueno, ponerlos en... silencio. Que a ver, que no, que si no, ya a cuando a ver, a ver, que ver, a que a a ver, O sea, que mejor mirado, eh. Bien, gracias a yo a ver, a con tanta gente y de tantos lugares diferentes es difícil ser puntuales y yo no soy nunca puntual o sea que encima vale gracias por lo tanto por estar aquí y vamos a ver si lo pasamos bien porque eso es lo que queremos simplemente entre todos pasarlo bien aprender pasarlo bien pasarlo bien <risa> básicamente es eso uh, contamos uh, pues con la buena voluntad de pues, un montón de gente y empezando Anatol y Virginia, que buenos días. vienen desde Murcia y nos van a hablar de los cuencos tibetanos y hacerlos hablar a los cuencos. Luego ya seguiré hablando, ¿vale? dándoles la tabarra, pero de momento cedo la palabra y el escenario. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, muy buenos días, ¿vale? Gracias por venir, gracias por estar allí. Eh, sin vosotros esto no tendría sentido, ¿vale? Y muchísimas gracias a Josep, a la escuela, a Donadi también, a todos por esta maravillosa experiencia que tenemos el día de hoy. ¿vale? Y un poco a lo que queríamos expresar, lo que queríamos hacer desde nuestra escuela ¿vale? y compartir con vosotros es un poco lo que es las terapias eh, de gracias. sonido vibracionales de sonido, cómo actúa el sonido en nosotros y cómo nos hace funcionar a nivel energético, ¿vale? Y distintos tipos de mmm, energías que podemos sentir, podemos ver. Hay mucha gente que es escéptica, ¿vale? algunos ya ha repetido el, el, el taller anterior que no se escuchaba nada y por eso es que lo hemos repetido, así que por favor a los que ya lo hayan visto este ejercicio os va a sorprender igualmente ¿vale? siempre suelo uh, hacer el mismo ejercicio ¿vale? en los talleres y en los ah... me la sí, por ejemplo, no, es que ese se va a sentar yo sí. entonces prefiero mira voy a coger a la pobreza mira esto, para los que no sabéis es unas varillas de Zahori, ¿vale? que lo que hace es según la intención que nosotros tengamos va a ir a buscar algún tipo de energía la cual nosotros tengamos esa intención de buscar, ¿vale? os prometo que manipular las varillas de Zahori no es fácil <risa> o sea que es un poco difícil, ¿vale? Entonces, si yo ahora mismo me presento y me planto sobre la uh, funda de mi campana, no hay ninguna variación en las varillas, ¿vale? Pero si yo los invito a decirles cosas negativas a... Nuestra funda de la campana como que eres fea, rota y no te quiero más. Venga, todos juntos, decir la cosa fea. Vale, entonces ¿qué es, lo que va a, qué es lo que va a ocurrir? Es lo mismo que cuando nos levantamos por la mañana y me ¡Uff! ¡ay, qué fea estoy hoy! Uf, hoy no me queda nada bonito. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir exactamente? que se va a empezar a cargar con energía negativa ese objeto. Y nosotros mismos nos vamos a empezar a cargar de esa energía. Tened en cuenta que todos vosotros y todos, nos, todos somos agua, y el agua que es un acumulador de energía. Esa energía puede ser positiva o negativa, es energía. Si tú la cargas de negativo, te vas a levantar todas las mañanas hechos polvo, no queriendo seguir viviendo o sintiéndote fea. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que te has cargado. Yo no tengo la intención, ni tengo ni quiero que le pase nada al protector de la campana, pero es lo que ocurre todos los días. O con nuestro alrededor, sin tener tan siquiera la intención de tener algo negativo, lo podemos hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hay una tradición muy bonita tibetana eh, que ahora se sigue haciendo en Nepal, que en todas las iglesias nepalí pasa un monje con una campana, porque hay una tradición eh, tibetana que dice que mientras existe una campana, mientras toque una campana nunca existirá un demonio. da mucha pena callarla, porque no se puede callar a alguien que quiera hablar. Y si volvemos a hacer esa misma búsqueda, ¿vale? Hay otro tipo de energía ahora mismo. Y ahora podemos ir más allá. Os invito a que le volváis a decir todo lo que queráis. Bueno, vamos a, otra vez a, a verificar. Vale, Vamos a ser rigurosos. Si yo vuelvo a, a verificar, ¿vale? <risa> Sigue cargada positiva, ¿verdad? Vamos a volver a decirle cosas feas. ¡Venga! ¡Triada! ¡Triada! ¡Triada! ¡Ruja, rota, tonta! ¡No te quiero! Da igual que se lo digas con cariño. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Qué creéis? Ahora no. ¿Ah? Ahora sí. Por estar protegida. No, porque no sigue sí, positiva no está por el sonido de lo, ¿No? de lo que ha puesto no. o sea, en negativo. O le ha puesto algo dentro. Sí, sí, creo, Te has de protegido el... por sí, algo. ¿Qué sí. has puesto? Para algunos es un símbolo negativo. En que sánscrito. Es un símbolo muy poderoso. ¿Os lo imagináis que hubiera hecho si Hitler hubiera en vez de cogido la esvástica hubiera cogido el Ohm? Ahorita seríamos otras personas. De todas maneras Hitler la invirtió. Correcto. No, es parecida. Es parecida. Parecida, parecida. Contra la o sea que le ha protegido de energía negativa. Correcto. Bueno, pues esto lo sí, sí, sí, sí. tendrás que creer aquí. Pero esto es sin Es simbología <sagrada. risa> ah, bueno. Si me pongo la esplástica esta, eh, me puedes insultar y ni te enteras. <risa> eso te hace imparable. Pero la gente no, no le habla no, todo porque todo eso. Es que son creencias. Ah, ¿sí? no, ya, claro, ya, ya. Ten en cuenta que esto no es un símbolo nazi esto es un símbolo tibetano es sánscrito sí, claro parecido es así ah, vale. invertido ¿vale? entonces cuando usamos tipos de geometría sagrada nos estamos ayudando a proteger nuestra energía así como existen cantidad de cosas diferentes, que simplemente, sin ni siquiera cargarlas positivamente, podríamos llegar a sentir o tener energía positiva. Esto es un generador de energía a base de cuarzo. Me voy a retirar un poco. Vale. Joder. esto quiere decir que capta todas las energías del universo, te las concentra y las está distribuyendo en positivo o simplemente usar una geometría no, no es sagrado, esto es canalizado sí. energías ¿Vale? El cual nosotros, a través solamente del símbolo, podemos tener ese tipo de energías positivas, agregarnos, armonizarnos y demás. vale ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo con, el, con los cuencos? Pues lo que hace la geometría, pero a todo nuestro nivel energético. Vale. Yo sé, por favor. Dame prisa porque me te, me, te va a perder la meditación. Te <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Me quedan 5 minutos. Ostras. ¿cómo? Nos vamos a pasar un poquito más. No, no te pases. El vale, concierto, concierto es que, una si tú que se lo puede. Vale, vale, vale. Vale. Entonces. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos diferentes tipos de cuencos, ¿vale? No sé si os... que son de 7 metales, tenemos cuencos de cuarzo. Estos cuencos eh, de cuarzo son un poco especiales porque los hemos mandado a hacer a medida. Son de 432 hercios en clave de sol, ¿vale? Y son las 7 notas musicales. Eso es. Que eh, a veces los cuencos de cuarzo son tremendamente intensos. Entonces puede ser que sintamos en nuestro cuerpo alguna molestia, alguna resistencia. Si aparece algún tipo de resistencia, simplemente... durante una sesión de, de cuencos es que la, tanto los brazos como las piernas estén los pies en el suelo con las piernas descruzadas y las manos o bien boca arriba o bien boca abajo porque si estamos cruzados lo único que podemos hacer es volver loco al cuerpo a la hora de recibir Nos estamos la magia de la vibración resistiendo a la entonces esa resistencia también puede hacer que aparezcan más dolores aún en el cuerpo, por esa resistencia al cambio, a la armonización. Realmente si viéramos las moléculas a nivel microscópico, sí que veríamos cómo una enfermedad tiene una, una forma molecular eh, dispar, con puntas, por decirlo de alguna manera, y una vez que te armonizas, eso crea una estructura homogénea de manera que la enfermedad o el dolor o la patología va desapareciendo. ¿Sí? Otra cosa que nos gusta hacer mucho cuando damos este tipo de terapias y este tipo de conciertos, vale que os lo vamos a compartir con vosotros, es los cuencos, ya habéis visto cómo son, limpian y cargan positivamente las cosas. Entonces, en muchas ocasiones lo que hacemos es colocar objetos, que utilizamos de amuletos para limpiarlos, entonces si alguno desea eh, colocar alguno de sus objetos para limpieza o cargarlo positivamente, os vamos a dejar la mantita para que cada uno como lo sienta. Los de casa también lo pueden hacer dejándolo cerquita del ordenador para Eso que puedan es. recibir la vibración. Eso es. da igual que sean piedras, llaves, colgantes, anillos, pulseras, lo que se os ocurra, agua, que, que pueda, eh, agua también, el agua se puede cargar positivamente, va, de me va. ¿Vale? lo que Cuartos. queráis, lo único es que sí, os voy a pedir que recordéis cuál era su cosa y recogedla. Vale, es importante. Me ponen dos. Claro. claro, claro. <risa> <risa> Mientras entre en la manta, <risa> hacéis lo que queráis. No, y que comen la huella en lo del corazón mío. Bueno, vale. Hacemos una pequeña meditación, ¿Vale? Vamos a dejar a José. Parece un mercadillo, ¿eh? Ahora, con que se les olvida a todos vosotros, monto un mercadillo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, ahora lo que vamos a dejarle paso a José para que haga la pequeña meditación, ¿no? Oh. Por eso. Um, y después de la meditación hacemos el concierto para que se haga sobre las horas previstas. Sí. Sí. De acuerdo. Y así sé nos los deja más suaves, la meditación, o no, para que... No, no de las más tranquilas, pero bueno. una de... poner aquí. Sí, ahora son los Digamos que la idea es, voy a hacer una pequeña explicación de lo que vamos a hacer, la meditación de Aries ¿vale? y luego directamente después de la explicación pongo música de relajación y hacemos una pequeña meditación